La obra que se presenta es muy importante, y como se deriva de las palabras del profesor Tamames, pero la iniciativa de Ampierre y de Aranzadi no queda ahí. El objeto de mi intervención es presentarles la otra iniciativa, que es el concurso de trabajos para jóvenes investigadores. Eh, quienes eh, hemos sido seleccionados para el, el jurado, pues eh, no podemos tener otra opinión que muy positiva que una institución como Ampier... con el apoyo de la editorial Thomson Reuters Aranzadi... pues eh, incentive la, la investigación. Eh, porque, en fin, en los tiempos que corren la investigación <coughs> está precisada a estos incentivos, por más modestos que estos eh, sean. Sobre todo si, como en este caso. Está mmm, dirigida la convocatoria del concurso a los investigadores jóvenes y de manera muy amplia, eh, no solamente en cuanto a la edad, hasta el límite de los 45 años, sino en cuanto al círculo, eh, puesto que eh, se apela no solamente a los investigadores inscritos institucionalmente en la universidad <coughs> o en centros de investigación, sino cualquiera que se dedique eh, a esta labor y tenga esta eh, inquietud. De conformidad con los objetivos fundacionales de Ampier, se trata con este concurso de profundizar en el campo de las energías renovables en la tensión. Eh, absolutamente candente entre nosotros en general, pero entre nosotros especialmente, como acabamos de, de comprobar, entre la seguridad jurídica que podría proporcionar un marco estable eh, regulatorio o de condicio condiciones de operación de los eh, agentes y, <coughs> digamos, la necesaria potencia eh, innovadora de la potestad regulatoria, del poder público. Este es uno de los problemas centrales del derecho público en general en la época en que vivimos de cambio acelerado, caracterizado por la ciencia y la tecnología, en el que el derecho ya no puede operar como tradicionalmente sobre la base de la experiencia, estableciendo reglas eh, cuyo efecto eh, sobre la sociedad, sobre la configuración de las relaciones sociales era más o menos eh, previsible, sino que tiene que… Eh, actuar, tiene que cumplir su misión eh, de regulación prácticamente en condiciones de absoluta incertidumbre, inseguridad científica y, desde luego, con escasa eh, experiencia, lo cual es muy difícil justamente en el campo eh, de la ordenación de los comportamientos eh, sociales. Pero fin, es, este, eh, es esta una misión del derecho que este no puede evitar y debe seguir eh, proporcionando digamos, la seguridad que sea posible o al menos intentando eh, que <coughs> a través de su regulación se produzcan los efectos deseados por la sociedad y en la medida de lo posible eh, se eviten los que se consideran eh, indeseables. Eh, en esta tensión entre la, la seguridad y la, la, y la incertidumbre, la necesaria innovación, el concepto de riesgo juega un papel capital, no solamente aquí, lo ha jugado desde siempre, por ejemplo, en el núcleo tradicional del derecho público y del papel central del Estado, que es la seguridad ciudadana. El riesgo es el criterio determinante de, de, de, del paso de, de, o del acceso al umbral que legitima eh, la respuesta por parte del poder eh, público. Ahora, qué sea el riesgo, eh, es una cosa que está por determinar. De ahí la importancia del concurso. Es solo un factor eh, inherente a, a la lógica de la actuación y, por tanto, al estatuto de la gente que opera en un eh, sector, en función de cuyas características, éste debe conocer eh, los márgenes de ese riesgo y aceptar las consecuencias de su actualización. O, por el contrario, el riesgo es también un elemento fundamental del ejercicio por el poder de su potestad eh, regulatoria, en el curso del proceso de ponderación de factores que tienen que tener en cuenta para adoptar eh, sus eh, decisiones. Es decir, que por lo tanto el riesgo tiene que ser considerado también eh, por parte del poder a los efectos de eliminar su posible eh, actualización en, eh, en, eh, eh, con el mayor acierto eh, que sea eh, digamos, eh, potencialmente calculable. Eh, justamente la potestad regulatoria es, eh, su finalidad primera, al menos en el derecho público, es cabalmente preventiva. Pero lo que sea, a su vez, la potestad regulatoria es una cosa que, al menos en el, de, en el derecho público actual, está aún por establecer especialmente en el derecho público continental europeo, porque esta es una noción incorporada desde una lógica eh, anglosajona, básicamente norteamericana, con lo cual nosotros no tenemos un concepto todavía acuñado. No sabemos si la regulación es solamente la normación clásica o, por el contrario, es una nueva forma de, de actividad de poderes públicos singulares, eh, las llamadas autoridades independientes u organismos reguladores, que consiste en ajustar, eh, digamos, en, en el marco de la ordenación eh, general el funcionamiento eh, del sector eh, correspondiente. Es decir, un nuevo tipo de actividad administrativa cuyas características eh, deben ser precisadas para su deslinde, a su vez, respecto del poder de normación eh, general. Hay, por lo tanto, como ustedes ven, un campo enorme e interesantísimo, eh, y, y un reto de primera magnitud para la investigación eh, con una gran trascendencia económico-social. Es cierto que el incentivo, eh, el premio y la publicación puede considerarse eh, que es eh, modesto o relativamente modesto pero es más que suficiente para los términos ordinarios en que se desarrolla la investigación en las ciencias sociales, por lo menos en las ciencias eh, jurídicas que no atraviesan tampoco, al menos en nuestro país, eh, un momento eh, precisamente bollante. No hablo de la abogacía, hablo de la investigación eh, jurídica. Y quizás eh, en este sentido no sea tanto la cantidad como la publicación eh, el que puede constituir un factor muy relevante. Bueno, yo creo que con lo dicho queda claro, eh, o por lo menos se explica, la acogida que inmediatamente la propuesta de, de participación en el jurado eh, que va a decidir ese concurso, pues fue acogida realmente sin ninguna reserva eh, y con gran eh, interés, a pesar de que las personas contactadas eh, tienen una enorme relevancia una enorme relevancia en nuestro propio país, eh, en, en el seno de la, de la universidad y fuera de ella en el sector, como es el caso eh, del de señor Fabra, eh, pero también relevancia eh, internacional, eh, como ya ha destacado, y no voy yo ahora a repetir, eh, eh, Juan Castro Gil. Eh, ciertamente, por último, el plazo de presentación es muy inmediato. En fin, hay que presentar entre mayo y julio los eh, trabajos. Y esto podría retraer quizás en esta primera convocatoria los potenciales participantes. Pero hay que tener en cuenta que se requiere no mucho más que un ensayo, que sea eso sí, original, suponga un avance en, en la materia y que tenga una extensión contenida, no más de, de 30 páginas. Por lo tanto, cabe confiar, yo creo, en la convocatoria, a pesar de la premura del tiempo, de, esta, de este primer eh, concurso, y desde esta tribuna ya quiero aprovechar para exhortar a, a todo el que tenga inquietudes eh, ...en este terreno y reúna las condiciones que no son muy exigentes para participar... ...que efectivamente se ponga ello y uh, lo, hago, lo haga. En, en definitiva, esta iniciativa yo creo que puede suponer, estoy seguro de ello... ...una buena contribución al progreso del análisis, del conocimiento... ...y del tratamiento regulatorio de las energías eh, renovables que vaya en la línea de lo que es preciso, eh, que cumpla toda regulación, eh, propiciar lo que sea socialmente deseable y evitar lo que sea socialmente nocivo. Muchas gracias.